Hola a todos Bienvenidos Cuatro. hay que salir de aquí total que nos fuimos a dormir a las 12 y a las 3 y cuarto de la mañana estábamos desayunando ta da la piscina del hotel no la he probado nada y el mar hacer vosotros ahora tal y como están las cosas eh, no hace falta mucha reserva anterior Es un poco la zona. Queríamos ir a unos lagos que son privados y que tienen como un bar, un restaurante, pero como decía mal tiempo, pues nada. Se llaman lagos martellos. la 乖 cuatro ruedas, el volante, la palanca de cambios y tira. Yo lo conduje en el tutorial, pero dije que no, que yo no me atrevía a conducir eso porque es muy brusco. Yo estoy acostumbrada a los coches, freno despacio, embrague y acelerador despacio. Aquí no, aquí es pisabondo embrague, acelerador, freno porque si no, no frenas y yo dije que, que yo no podía subir al teide que son curvas y curvas y curvas yendo por autovía y con más coches así que como era el capricho de mi novio comida Una playa en la playa I love them. en contacto con la persona de la reserva sorpresa que ese móvil no existía estuvimos como que dos horas intentando y nada llamamos a Atrapalo y nos dijo no sé solo chico de estos si podéis ir de verdad que Así que no hay quejo. El último día es toda la gente que le gusta ser patroncito de barco y así un poco viejo. Te va a encantar. Eh, fuimos en un velero con otras cuatro personas. movimiento del barco segundo mareo para mí es horrible marearse de verdad porque no disfrutas pero bueno conseguí ver a una ballenita que yo la pone la ballenita de mí con el mareo no probé nada y me fui no sé si es probó agua es bueno al andén del barco porque me podía tumbar y me tumbé y estuve todo el rato tumbada hasta que llegamos a puerto otra vez la gente que no está marea de verdad sí. qué suerte disfrutarlo porque la que nos mareamos lo pasamos muy mal no disfrutamos del actividad todo el rato malestar, malestar ganas de vomitar y de decir no por favor no quiero vomitar <ríe> la delicadeza de esta persona pero bueno luego bien por la tarde fuimos a una playa que se llama no se me va a olvidar de Diego Hernández preciosa muchos pedacitos, muy con las chanclas dañadas no tenía calzado de deporte ahí en el hotel sí, pero yo no sabía que necesitaba ir. de estos que los japoneses o chinos cogen y te quitan las impurezas de los pies y tal bueno yo no soy muy dada a los bichos cerca de mí resultado estoy así tumbada más o menos abro los ojos miro hacia abajo y veo como que nueve veces así en manada y la reacción y el último día nada comprar souvenirs para la familia pero para nosotros ninguno desgraciados de la vida y despedirnos de Tenerife si vas eh, te aconsejo que te alquiles un coche allí porque si te atras la vuelta a la isla en una hora hora y media problema que solo hay una autovía como te pilla atasco vas para largo pero por lo general es pequeño en cinco días lo has visto todo y has hecho muchas cosas